Si algún día te vas de casa Yo te llevo a la NASA eh, Pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Se quedan cortas las palabras realmente a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando dije si sí, lo dije para siempre a tu lado Todo es perfecto pero sí mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñar al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos porque me encanta las locuras de tu mente y así me encanta presumirte ante a la gente. Me siento grande por ti y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti y si yo me muero volvería por ti. Me siento grande por ti y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti.